Silvania es un municipio de Cundinamarca, Colombia, ubicado en la provincia del de Sumapaz, se encuentra a 44 kilómetros de Bogotá. En la época de la conquista se conocía como Subia o Ustatama y era habitado por los Fundada fundado por Ismael Silva el 21 de febrero de 1935. Silvania tiene el privilegio de estar situado a 44 kilómetros de la capital de la República, la ciudad de Bogotá, distrito capital, sobre una autopista que atraviesa ciudades importantes como Usagasugá, Girardot, Ibagué, Cali, etc. Sus gentes como primer patrimonio en el territorio brindan su atención a los viajeros y turistas que a diario transitan por este corredor y que propician un caje comercial debido a que en su trayecto se ofrece una gran variedad de alimentos, exquisitos platos de la región, fábrica de muebles hechos en mimbre y otros artículos en el que se aprecia la mano de obra artesanal, también la selección de productos que ofrece y el establecimiento de sitios de recreación y descanso, atractivos turísticos, artesanías, tejeduría en mimbre, muebles y cestería, productos en lana, cuero, fique y bambú, caminos indígenas, Casa de Juan Melo, Casa de la Hacienda del Chocho, Cruz del Bosque, el Alto de la Tierra, Casa de Doña Matilde, el Alto de la Virgen, la Villa Olímpica, la Casa de Don Ortúa, el Valle de, Le de Luz, Meri. Thank you.